Sintiéndose sola cuando llega la mañana maquillando heridas Respecto a que algunos piensen que el feminismo es un quítate tú que me pongo yo exactamente es eso, quítate de todos los espacios que estás ocupando que también quiero ponerme yo